Que me he portado mal Que me he equivocado Pero he vuelto atrás Quiero pedirte Déjame intentar Que me abras la puerta Solo una vez más Te traigo un ramo de flores Poderte besar, sentir que eres mía y de nadie más Hoy te quiero confesar, que cuando no estás me cuesta respirar Que te has convertido en mi única verdad, hoy eres mi cielo, mi tierra Déjame solo esta noche, deja que te ves y que sea tu hombre Y recuperar el tiempo en un derroche, de loca pasión y que digas mi nombre He sido un